Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y hoy nos place recibir a nuestro querido Pedro Carrera Aguilera, ensayista, escritor, agrónomo, novelista, catedrático. Él es oriundo de Santiago Rodríguez, pero ya más de 30 años residiendo en nuestro terruño, querido terruño tenares Y recientemente ha sido galardonado por unos de sus más recientes ensayos producido por él, por la Fundación Global Desarrollo Democracia y Desarrollo Funglode. Un amplio historial, Pedro. Usted ha tenido muchísimos reconocimientos que aquí tengo, de las que han sido publicados en el 2000, Premio Nacional de Historia, en primer concurso nacional de historia y desarrollo de las provincias por la presidencia de la República, Premio Nacional de Ensayo Rufino Martínez en 2011, otorgado por la Sociedad Cultural de Renovación Incorporado de Puerto Plata, Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bonó en 2012 por la Fundación Global y Desarrollo, Premio Nacional de, de, de Ensayo en el 2013 por Fundacon, Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bono 2014 por la Fundación Global y Desarrollo Funglode. Premio Nacional Historia Vertilio Alfao Durán, recolección documental del 2016 por el Archivo General de la Nación. Buenos días, bienvenido de mañana. Qué Saludos. gusto tenerle, Pedro. Saludos. ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Un placer estar con ustedes en este programa. Porque asistimos a una verdadera explosión de los medios de comunicación, de la telecomunicación. El país cuenta eh, eh, eh, con 279 emisoras y cuenta con 136 canales de televisión. De ellos eh, produce mil 172 programas, es decir 4.52 canales por cada provincia y 36.6 programas por provincias. De manera que eh, producir un buen programa en medio de esa explosión de programas y de visoras es una labor titánica, y este es uno de esos programas bien conducidos, bien producido y cuando tú eh, te sientas frente a tu televisor, tú encuentras contenido en este programa, que es lo que la gente busca, que es lo que la gente busca, la gente no busca gente ni alegre ni interesante, sino gente que tienen datos que tú necesitas, ¿Cómo no? eh, yo me siento bien, bien con ustedes. Qué bueno. Cuéntenos Así. de este último premio, el más reciente, ¿no? El último premio de ensayo, Pedro Francisco Bono. En primer lugar, algunas dilucidaciones exentas de cu del currículum académico dominicano. Cuéntenos de ese ensayo, ¿de qué se trata? E ese es un trabajo eh, que yo no pensé que la, la crítica le iba a poner asunto, porque realmente son temas de lo que tú nunca, nunca tú has ha, ha aprendido en una universidad. O sea, tú nos ha, no, nunca nos, ha, nos han dicho que nosotros, nuestro primer camino, fueron los caminos de los indios. Es ese camino que salía de la capital y pasaba por el sillón de la viuda y llegaba a, a, a Cotuí. Y de Cotuí llegaba a San Francisco de Macorís Y de aquí pasaba a, Juana, a La Vega Y luego a Juan Manuel Era el mismo camino Que realizaban los indígenas y los españoles no abrieron Un metro de camino Sino que usaron ese mismo, camino, ese mismo camino Entonces el primer tema es ese Desde los caminos de los indios Hasta 1922 Cuando se abrieron las primeras carreteras del país eh, entonces eh, Tema por ejemplo Como la, el, el, el, la el, el ferrocarril ¿De qué forma el ferrocarril influyó En lo que es hoy Macorís Y pena que lo dejaran Imagínate en la Tan importante Que hay una novela inédita Aquí en San Francisco de Macorís llamada Samaná que trata sobre cómo influyó el ferrocarril en el nordeste que yo espero que un día de la sindicatura un sena, la senaduría o un ministerio que tengamos un día un ministro pueda producir revisar ese trabajo y publicarlo eh, hay un, una, un tema sobre las recuas. Eh, interesante. Las recuas eran la industria transporte. del transporte. La industria del transporte. Sí, sí, sí. Eh, no se podía, eh, tú sabes lo que es, eh, las recuas de Moncáceres llegaban de Santiago a la capital. Y las recuas que tenía Desiderio Arias llegaban a, a distribuía la mercancía en Haití. En Haití. Eh, hay, hay otro tema, por ejemplo, eh, siguiendo con la comunicación que teníamos cuando llegó el telégrafo. Se instaló el telégrafo. Uh -huh. La gente entonces, en lugar de mandar una carta, una información, con, el, con un correo a caballo, enviaba una información a través de un cable que se llamaba un telefonema. Y ese merengue que dice que va a mandar un telefonema para Guayubín, a Pedro Pepín, lo escribió en Colora uh -huh. para regalárselo al flamante gobernador de Santiago, Pedro Pepín, pero Pepín tenía que ir todos los días a caballo, mandar a alguien, a investigar cómo estaba Montecristi y Guayubín, porque ahí, ahí había guerra eventual. Sí. Entonces, en lugar de, de mandar un, un emisario, eh, mandaba, dime cómo está la cosa por allá. Yeah. Entonces eso dice el merengue que va, va y la a poner misma de Juan lo ¿Ah? La misma décima de Juan Antonio Alís también, también y lo reflejan. La misma décima de Juan Antonio Ali también lo refleja. Entonces, eh, nos llegó, después de eso, nos llegó el teléfono. Así como llegó el teléfono al país. Eh, Luego llegó la radio. Eh, con la radio llegó el primer entretenimiento de la gente, que eran los radioteatros. La gente oyó a Kazán. Sí. Sí. Todo el mundo se ha aglomerado en fabulosas sí. Y yo, yo hago un trabajo sobre cada novela, radioteatro de eso, que eran radionovelas, eh, cómo influyó en la gente. De tal manera que hoy hay gente que se llama Renzo. Y hay barrios que Raquel, se llaman Ugamba. Aquí Raquel, claro. mi mamá me Aquí puso hay un Raquel por barrio que se llama Ugamba. Ugamba, Valle de la Venganza. Entonces, sí. Luego pasamos. Sí. Eso mismo, esas mismas telenovelas radionovela, se convirtieron en radionovela cuando llega la radio. Sí. Pero se convierte en la telenovela cuando llega la televisión. Sí, sí, sí. Fue una verdadera... Eh, explosión emocional La llegada de las radios Precisamente país. Eh, este, Esta nueva obra trayectoria Trata trata sobre eso Si, sí, esos eso, eso son es, esos son los temas okay. Exento del currículo Académico dominicano yeah. O sea, luego Luego eh, eh, Hay un análisis sobre El bolero Cómo llega el bolero Cómo influye el bolero en nosotros Cómo el bolero se, se convierte en la música del hombre romántico, del hombre enamorado, y cómo hay un bolero para cada situación. ¿eh? Eh, sí. eh, eh, el bolero tiene una expresión para cada situación del hombre y de la mujer. Tú escuchas perfidia y qué hiciste del amor que yo te dije. Y ahí encontramos nosotros un San Pedro que fue fundado por múltiples eh, eh, visitantes que llegaron aquí extranjeros de diferentes tipos del mundo, especialmente árabes, libaneses, otros encontramos un puerto plata que también por el puerto llegan muchos apellidos. Y aquí tenemos un pueblecito cercano, Pimentel, que tiene muchos apellidos sí, claro. totalmente sí. diferentes a lo común porque desde ahí se formó lo que es la construcción del ferrocarril nosotros Esta tratamos área. ese tema porque hay un tema que no te lo he mencionado que son que fue el ferrocarril que yo lo trato ahí como el ferrocarril eh, no solamente era eh, eran los llamados caminos de hierro que pedía Bono, Bonó era, para su época, el hombre más culto del país. Claro, Pedro Francisco. Era médico, abogado, sociólogo, y si quiere agregarle más, político, productor de maíz, de cacao, y productor de alcohol, de licor, produjo su propio licor. Entonces él tuvo la gran oportunidad de, de ir a Europa y ver eh, esos ferrocarriles. Claro rodando por, por, por eh, un camino de hierro. Y él abogó aquí por, las, por los caminos de hierro. Y aquí llegaron el ferrocarril eh, con dinero eh, eh, eh, europeo. Ferrocarril, eh, el primer ferrocarril que fue de, de la Cañita que hoy es Sánchez a la Vega. Arriba, todo. Se hizo con dinero de Europa y Europa co cobraba ticket pago que ese ferrocarril vi una fotografía del ticket como eh, cinco centavos eh, el trayecto más largo eso era un dineral una, una cosa terrible sí, extraordinaria imagínate sí. eh, incluso eh, <risa> después que terminó entonces de, que después que terminó el ferrocarril el ferrocarril cae cuando llega a Trujillo ¿Cómo cae el ferrocarril? Bueno, eh, ya habían llegado los camiones y Trujillo es el distribuidor de los camiones y entonces los camiones enfrentaron al ferrocarril porque para tú llevar una, Asunto de una mercancía a la capital no podía hacerlo por ferrocarril porque no había. Oh, bien. Y entonces el puerto de San Cristóbal y el puerto de Sánchez fueron disminuidos para darle importancia a un nuevo puerto que es el de Santo Domingo. Entonces antes comenzaba a vender a a enviar en, el, en, los, en los camiones. Y finalmente esos rieles, Trujillo lo recogió todo para su industria azucarera. Y no pudo recoger lo del Cibao, lo, lo, de, lo que habían, el Cibao, eh, eh, no de no porque no caían, era otro tipo de, de, de, de, de, de, de, de distancia, de caída del de, de ferrocarril. Así se acaban los ferro, ferrocarriles, que tú que eres un hombre joven y tú que eres una noche joven, va a ver otra vez el ferrocarril en el país. Porque el país no soporta la carga petrolera. no la soporta. Pedro, todo eso lo encontramos en el más reciente ensayo, pero ¿cuándo inicia Pedro su carrera como escritor, sobre todo? Y que tiene hoy día, eh, y quiero mandar un saludo a su esposa y a sus hijos, allá en ¿quién fue mi maestra? Marta sí, Celi, un Cielo. beso bien grande para doña Marta, sí. mi profesora. Cuéntenos, ¿cómo inicias y cuándo llega a Tenares? Bueno... Eh, yo... uno tiene muchos... uno tiene caminos insospechables que recorrer que tú no te imaginas cuando tú eres joven cuando yo era joven fui joven yo fui eh, fui siempre un gran lector yo comencé a leer a los 15 años y comencé de una forma accidental en mi campo había una organización religiosa que se llamaba el Sagrado Corazón de Jesús, que era una imagen de Jesús que visitaba 30 casas durante el mes. Y en cada casa se le hacía una hora santa. Una obra, es el libro de doctor Crown, eh, de los pocos... Eh, eh, eh, sacerdote que tenía doctorado para entonces. Y el libro tenía cada hora, una hora santa para cada mes. Y esa hora santa tenía 60 páginas. Entonces, eh, tú recibías el corazón de Jesús, te lo traías por la mañana, tú te ibas para el conuco a hacer tus labores, y en la tarde, tú hacías tu hora santa. Se prendía una vela, se, eh, una mesa, eh, se colaba café, eh, se leía la misa, todos estaban de rodillas y el lector estaba sentado eh, eh, frente al altar. En mi campo habían dos mujeres que se iban a leer, solamente dos mujeres, mi mamá y mi tía Matilde Aguilera. Entonces el padre Jaime ama igual dividió la comunidad y le dijo a mamá usted va a ir toda la tarde a leer a la gente que queda en la parte oeste a este lado no le dijo este le dijo de este lado y doña, y doña matilde va a leer la parte que queda eh, a, a, al este sí. bueno eh, mamá se iba a esa misa a leer eso eso, eso, eso era eh, eh, eso no mancaba con eso pero ella comenzó a sufrir la vista eh, unas cosas que hoy sencillas quizás se hubiese resuelto. y he a lagrimear de un ojo vamos a permitir que pase con el cafecito la, la señora muy bien muy bien y, y puede continuar puede bien. continuar y eh, entonces eh, sucede que mamá me dijo un día que si yo me atrevía a ir a rezar la a rezar la hora santa y yo dije que sí pero mamá eh, me dijo, pero, pero vamos a hacer lo siguiente, léela la, la, para yo oírte leyenda Y yo comencé a leerla, un poco me acogían palabras, y cada palabra la mamá decía, no, es así que se dice, es así que se dice. Y yo fui ese día, fue un día memorable de mi vida. Estaba, la casa estaba llena, esperando, llegué yo. Yo un muchacho, eh, Llegué con un pantoncito corto, una chancrítica de goma, y, y le dijo el Señor, que era tío mío, murió. Le digo, es el que va a, a, a decir la misma. ¿Eso fue la, la edad de 15 años suya? Más o menos, ¿cuántos? Yo tenía 13, 14 años. 13, 14. 15, 14. Sí. De ahí comenzó a escribir cuál fue su primera no, porque, obra. Porque nos queda eh, poco tiempo. Lo que yo comencé, yo comencé ahí a leer. Uh -huh. Entonces cuando yo leí la, esa, mis, esa hora santa y seguí leyendo, me di cuenta de una cosa, que la hora santa de un mes era la misma. ¿Sí? Ya yo a la, a, a, la, a la semana ya yo la leía a corrida. Y la gente comenzó a decir que, que yo era inteligente. La gente decía, es un en el caco hueco. ¿Qué sucede? Que entonces eso me enamoró de la lectura. Mi tío Tomás me regaló un libro que yo conservo en mi biblioteca, eh, que se llama La Edad de Oro de José Martí. Eh, yo tenía, para entonces tenía 15 años, ya yo estaba eh, eh, haciendo eh, el, el primero, primer bachillerato. Y yo me leí el libro y me lo aprendí. Y un día en un acto público de la escuela, a fin de año, el profesor me había visto con ese libro en la mano y me dijo, ¿tú te atreves a, a aprender una página de ese libro para que tú la recites? Y yo dije que sí. Y me dijo, ¿qué te gusta leer? leer? ¿Cuál tema te gusta? Y le dije, los tres héroes. Y me dijo, tú vas a leer los tres héroes. Tú te vas a aprenderlo y lo va a recitar. Y yo comencé. Eh, cuando me llamaron. Yo fui con el libro. Con un dedo metido. Donde marcaba. Y yo comencé. Eh, eh, cuentan. Que un viajero llegó a Caracas. Y antes de tumbarse el polvo del camino. Y preguntar dónde se comía y se bebía, se fue a la estatua de Bolívar. Y, el, y yo seguí, seguí eh, eh, narrando, la página y, la, y el profesor me miraba y yo seguía y yo dije, yo recité el completo. ¿Cuál fue su primera obra, Pedro? Que ya, te, ya no queda segundos de la entrevista. Lamentablemente, el tiempo se nos va muy rápido. ¿Cuál fue su primera obra? ¿Cuál fue la que... que hizo? La primera obra mía fue una pequeña novela eh, cuando la tierra cantaba. Cuando la tierra cantaba. Sí, Como eh, agrónomo al fin, enamorado del medio ambiente también. ya yo estaba viviente en áreas. Sí. Gustó, ¿no? Así. La, es. La, la presentamos en, en, en la, la Ucamaima, en Utesi y en mi pueblo. Excelente. Y desde ahí, entonces, eh, la gente recibió. muy con mucha eh, alegría y yo entonces me consideré que yo, yo podía ya. seguir escribiendo y, escribiendo. Yo seguir y son bueno. ya muchos de los ensayos y obras qué que bueno. han logrado eh, regalarles éxito también a la provincia de nuestro terruño Tenares ¿Cómo no? un mensaje final a todos los amables televidentes sobre todo motivándoles a escribir, a dejar plasmado el sentimiento qué y alert, las investigaciones que puedan realizar sobre todo en el área que quieran un mensaje a toda nuestra televisión. Bien, mira, eh, vivimos en una sociedad eh, fracasada. Somos el fracaso del neoliberalismo. Y perdimos los valores, y perdimos las ideologías. Pero nosotros tenemos que construir una nueva sociedad. Y la vamos a construir en la medida que entendamos que debemos conocernos, conocer nuestro pasado, conocer nuestro presente y poder construir para el futuro. Los jóvenes que escriben ahora, que leen, eh, deben saber que eso es una carrera larga de toda la vida, uh -huh. vivir una carrera de toda la vida. Con pasión. Yo tengo 40 años que escribí el eh, primer garabato y, no es para tú hacerte rico y millonario, es para tú dejar a la sociedad cosas interesantes. Como no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias Pedro, Pedro Carrera Pedro. Aguilera, querido Pedro, gracias por estar con nosotros y qué bueno verlo recuperado de salud también. Rogamos a Dios que así sea, que se siga manteniendo saludable. Y bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con más contenido aquí en La Mañana. Quédese con nosotros.